su no se puede Sakanya que no se puede no se sono decir que no mika Andi decir que no si puede decir que no se koa decir que no se puede decir que no se puede la tíntu niña ni tí y ti vijú y jí vijú. nika Jesús, kíndi ni ká Jesús ni ha han ni di ni ni má, ni ká han dí. Ni antáku y sin do. ni a in dó saná ká Ni kaché, saká teni sá a ni nota ta a tendá ¿Ya sin ni ha, da yo sha ni ká. Te ni ha, tenda ni ká di, du Sakateni teni anda a Simón Pedro no teha niña datón ora Jesús yo o xa tinga no Jesús teni datón o niña a randi yo ndura Ni teni na cuya Jesús no randi Sachi inta vista a tshinko te tete ta siña anda a du teha Ni sachi ya ni vista vishtaba a tshinko teni anda a hudas Sí, sí, muy sí, Quien ¿Qué es lo está es lo que No es a animara. es lo jesús es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que que te lo que es lo que es ni que es lo que es que te como con taraña a Xavisco. un Nia como ta un ane ndabeco. Te kini ni nisi huda estaba aha de ni que tara con ara. Te chañu undo, aquí saka. tara ara. Te Bitin tin kan no yandu du te ibi Te na tin tun dio y tin no shaí. Te sha na natin dio si y nun kan Na akate te tin no ayu. De a de incha sieguiti yoke ti yo que hice no, do yo, te nani ca inchi ne judío, saca tu ca inchi mi kun han di, can, tashi yo o ya kun danita ando, de na kun dani di, ha kundani tenda indundo, nikachia Tenika Simon Pedro Xandí. Mi cuán, taquea. aquí es. Te Jesús Xandí. Mi cuán, indi. cubicundis conyú, bíctim. Disú, no cuán, eh. Te, Mi, guan, yu, no, te Pedro Xandí. Dichona chón a cubicundis, bíctim, está eh. aquí te ta, shi, de kiwi, ñu, y sá, un. Tiene que Shirandi Jesús, andi, chayotu, Won te de kibinun, chayun, y anda cuca yun, un yasin